sábado 14 de septiembre los convencionales nacionales del Partido Colorado tenemos una responsabilidad, concurrir a votar para que haya un acuerdo en Montevideo de manera de ir en un partido nuevo sumando votos con el Partido Nacional y con otros sectores que se vayan sumando después para recuperar Montevideo, algo que los montevideanos necesitamos. En estos momentos que estamos grabando este video, se conoce la noticia de que nuevamente sube el precio del boleto, el boleto más caro de América Latina. Una de las tantas cosas que sufrimos los montevideanos. Un ejemplo más. Por eso, por los montevideanos, por la gente, por lo que nos dicen en los barrios, tenemos que ofrecer una respuesta, una alternativa realmente concreta, seria y con posibilidades de ganar. Lamentablemente, como venimos, no lo vamos a poder lograr. Y si no tenemos los votos necesarios en la Convención del sábado, tendremos Frente Amplio por muchísimas décadas más. Los sectores partidarios, tanto Ballistas de Ley como Vamos Uruguay, se reunieron y resolvieron apoyar este acuerdo. Los que entendemos la democracia, los que creemos en la democracia, lo que creemos en que podemos ir a los ámbitos partidarios y discutir, y a los ámbitos sectoriales y discutir, y resolver entre todos, si realmente somos demócratas, debemos luego aceptar lo que se resuelve. Nos guste o no, hayamos ganado o hayamos perdido. Porque estos principios artiguistas, estos principios republicanos y ballistas, son los que nos inspiran a respetar lo que deciden las mayorías. Por eso en nuestro sector, en Vamos Uruguay, se hizo una asamblea y esa asamblea por amplísima mayoría resolvió apoyar este acuerdo. Esa es la convicción y la esperanza que tenemos de que este sábado los convencionales de Vamos Uruguay van a ir a votar a favor de este acuerdo. Y también, como el otro sector del partido, Ballistas de Ley, también resolvió lo mismo, estamos convencidos de que también lo van a hacer. Es por eso que la semana que viene vamos a poder decir que tenemos un Montevideo con una propuesta alternativa que realmente le vamos a devolver a los montevideanos los servicios que se les cobran y que hoy no tienen. Así será. Hasta la próxima.